Gracias a la vida, quien me ha dado tanto, me dio dos luceros. Era muy joven y mi papá me regaló radio, yo tenía radio en mi, en mi dormitorio. Entonces había un programa que se llamaba Discomanía y ese hombre empezó a difundir fue el único, un Ricardo García, fue el único que difundía la música de la violeta Parra a través de la hija de Isabel, que cantaba tan lindo. Yo siempre he amado la naturaleza. Entonces, coincidimos en que ella es, es idéntica, o sea, ella ama la tierra, ama los pájaros, ama las flores, ama todo lo que es de la tierra. Es un homenaje a ella. Pero mi tema, ya le dije, es el medio ambiente, el agua y el, el cuidado del agua. Entonces, por ella me sumo con la tierra. Ha habido tantas personas que han hecho lo mismo desde años, desde Pedro Aguirre Cerdo, digamos, estoy hablando del año 30 y... 30 y 32 Él fue un presidente que, no, por supuesto, lo sacó la oligarquía, Pedro Aguirre Cerda. Fue el primer presidente que quiso hacer algo por los trabajadores. Sobre todo por los trabajadores del, del norte, del, del, de la minería, del salitre, que son los más explotados y los más sacrificados. Entonces... Eh, eh, yo le digo que antes de ese también hubo muchos personajes, sobre todo el Partido Comunista, que, que denunciaron toda esa explotación de, de, de la minería y del salitre en el norte de Chile. Estoy de mi madre, que tenía un jardín precioso, árboles preciosos, vivíamos en una casa grande con mucho patio, entonces yo nosotros fuimos muy felices en la niñez yo personalmente muy feliz en la niñez en la juventud tuve la suerte también de tener un marido de haber encontrado un marido que maravilloso papá. mi papá hacía publicidad digamos en mi casa se hacía toda la propaganda se estampaban se imprimían las cajas de la Coca-Cola que antiguamente eran de madera y se y se estampaba y pues Coca-Cola y yo de chiquitita aprendí a hacer, a hacer el dibujo para estampar, poner el sunscreen en el, para estampar. Se hacía de la cachantún, que era un agua mineral, se hacía de los helados Bresle es Toda esta propaganda se hacía. Y los fines de año se hacía, se pintaba mucho, antiguamente los juguetes mecanos o mecánicos tenían metal y madera. Entonces en mi casa se pintaba todo lo que era madera, y todos estos pintábamos, mi mamá, yo y, y un hermano, los más grandes, digamos, ayudábamos a pintar siempre. Los palitroques que también se pintaban, si ¿Sí sabe cuáles son los palitroques, son que se ponen unos soldaditos, y te tiene una pelota y se ponen tantos, seis, seis soldaditos allá, seis acá, y con una pelota el que vota más, hay dos equipos, es un juego muy, muy, es muy lindo, era muy lindo y todavía se, se usa ya, ahora voy a, voy a tomar el acrílico de nuevo porque tengo las pinturas que se, vi que estaban precipitadas, por ejemplo este de arriba es un acrílico, es el único que hice por el tiempo, porque usted para pintar óleo tiene que, necesita mucho tiempo para hasta que se seque ¿no? Entonces voy a, pero voy a, ahora voy a crear cosas, no, quiero crear.